¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial, otra vez en mi canal, en el canal del Ruidos. Y sí, hoy tenemos un vídeo de Sage, este personaje que juego tanto en mi main, por decirlo de alguna forma, para te decipher aparte de todos, casi. Pero os traigo los mejores muros para Ascen. Subí los de Bind hace dos días creo, o hace tres días, no me acuerdo cuándo Y creo que hubo mucha gente que le moló, hubo mucha gente que me habló Me dijo tal, el vídeo está muy bien, me mola lo que hace Y nada, eh, vamos a seguir haciendo estos tutoriales porque yo que sé Hay mucha gente que le interesa La otra vez no hice intro ni nada, se me quedó el vídeo un poquito corto el YouTube no lo recomendó demasiado O sea que por eso se metió metido esta intro Pero como sabéis, abajo de la línea del tiempo Tenéis ahí para dividir el vídeo y para ir a donde vosotros queráis Al punto que queráis, no me suelo enrollar demasiado Así que nada, sin más dilatación de ano, como siempre digo para dentro del vídeo Luego ya estamos aquí. Ahora en defensa en B os voy a explicar todos los muros. Vamos a empezar por este de corta que es una locura. Este los que más me gustan en este punto porque tenéis el control absoluto de Main y no se esperan ahí. Vamos, es que. Decidme vosotros quién entra mirando hacia ahí arriba, ¿vale? Es que es imposible que os den un flick. Pero eh, siempre tener cuidado, como siempre os digo. Este también es de mis favoritos, pero es el más difícil de tirar. Por el simple hecho que os pueden atacar por main, ¿vale? Si os atacan por main, decid que os tiro un humo, Que queréis tirar una rumba, cualquier cosa que os cubra mientras tiráis el muro. Porque una vez lo tiréis, se puede buscar una Jet, una Ray, y mirad todo lo que ve. Siguiente muro también va a ser eh, en la zona de main, para defender main. Y es un one way en esta barca, la barcaza. De narcotráfico eh, Mirad eh, Este one way Te colocas por aquí atrás Y ves absolutamente Todos los pies de la gente Que parece que es una moda De calzado Y vas a reventar aquí Las chanclas Como babos, Como nadie las ha reventado Vas a partir tobillos Pies eh, Meñiques Dedos pulgares Todo Y ellos además A vosotros no ven Nada Solo os pueden matar a Walvan Y yo creo que nadie se espera Que este se Walvan. El siguiente muro también Es en la zona de Market Un poco más para arriba A ver si sale ya Porque claro Esto lo estoy hablando Después de contarlo Después de jugarlo Vale, ahí está eh, Lo lanzáis aquí arriba, este muro no me gusta tanto Porque os favorece un primer pick Como siempre os digo muchos de los muros Lo que pasa si os bustean, o sea, si rusean muchos Es que os van a matar sí o sí Os podéis llevar a uno, a dos, más no creo En ataque, atacar Lo que nos gusta a todos, tenéis el del kiosco Que ya lo habéis visto mil veces, por eso no quiero explicarlo tanto Tenéis también el de la caja Que podéis ver punto eh, Marque, CT, podéis ver absolutamente Todo, es como una cámara de cipher y luego tenéis el de entrar a punto que este lo puede lanzar recto como habéis visto o lo pueden lanzar como lo lanzo yo doble et doble et doble et vale atentos a ver cómo lo hago ¡Pla! vamos loco como estuviera borracho el muro vale así un poquito hacia el lado y tenéis absolutamente la entrada limpia a punto solo tenéis que fijar en punto y en backside esto es para el post post plant que no me salga de hacerlo <ríe> tenéis vista de ct de main y una parte de marques si saltáis entonces este muro también está muy chetado y nadie se espera que estés tan alto Para mí tenéis en el pozo, que lo llamo yo, que esto es para ver si entran en medio Y este ya es para ver medio absolutamente entero Si jugáis a WP, este es una puta locura, o sea, es de locos este muro También tenéis en la zona de pizzas el muro cuádruple o como se llame, no sé cómo llamarlo El muro estirado y os podéis asomar también entero a medio Y encima hay un cartelito arriba, que no sé si lo veréis ahora que en vez de cartelito de pizza se viene un cartelito anti-sage. Eh, que vamos, que disparas y ellos te disparan a ti y te pueden dar wallbang y no matarte a través de ese cartelito Porque vuestra cabeza queda justo en el cartel. Luego a la zona de market, aquí donde la subas, os podéis tirar este puntito también. Que este además, desde top mid, no os ven absolutamente nada. Os ven el flequillo. Y desde medio no ven el muro busteado Entonces no se pueden dar cuenta que estáis tan arriba Y aparte de ellos si os ven, os ven solo el flequillo con el AWP O sea, es casi imposible que os contereen O como se diga, con... no sé cómo se dice, coño Os vean y punto, tío, que ganáis aquí el pick Siguiente, en la zona también de medio eh... Voy a lanzar esto para bustearos, o mirar top mid Incluso hay gente que llega a saltar hasta el arco de conector Pero vamos, yo no lo no voy a mentir tampoco Voy a hacerme aquí encima, este ¿eh? Porque no, no, no soy tan bueno ni, ni voy a hacerlo. Os recomiendo que lo tiréis rápido así de esta forma, así que queda más, clean, más bonito, por si, más que nada por si subís vídeos, hacéis streaming y tal, porque queda muy bonito visualmente que lo hagáis rápido lanzándolo ahí, saltando y tal. Para el ataque, igual, os podéis bustear de la misma forma, pero al contrario, encima de la torre eléctrica. Luego también en top mid, encima de la caja. pensar que cualquier caja de esta altura os podéis bustear de esta forma. Entonces, no, no, tiene por qué, no tenéis por qué utilizarlo en esta zona solo, podéis utilizarlo en cualquier zona. Es muy fácil, saltáis, os agacháis y lanzáis muro cuando esté a la altura del pecho, más o menos. Luego, la zona de corta, para cortar a la gente que intenta asomarse de corta, podéis lanzar este muro, aunque es un poco tontería si os entrar en corta. Pero si no vais a entrar está muy bien porque podéis saltar al arco, podéis mirar corta, podéis coraros en corta, podéis pasar el arco entero y mirar top eh, el fondo de mi de defensa, vamos, eh, que me trabo tío y que me callo ya la boca. Luego en defensa nada tenéis el muro este que lo podéis lanzar triple como lo lanzo yo y está también muy bien porque es con, como el muro que os he dicho de market de B tenéis un counter pick muy principal, muy bueno, muy bueno para hacer la primera kill, pero si os usean es muy difícil que, que acabéis con todos en Garden lanzáis el muro este, saltáis sobre la caja Os subís y tenéis un pick súper privilegiado Pero no sabéis al nivel que lo tenéis ¿eh? Porque es casi imposible que alguien asome piqueando a esa altura Porque tiene la ventana enfrente Entonces se la juega mucho Entonces si tenéis a uno en ventana y tú estás ahí arriba esperando Es casi imposible, os lo puedo prometer, que crucen corta Siguiente de defensa, encima de las tres cajas estas o cuatro Tenéis este murito, si os agacháis nos pueden dar headshot Y os cubre las pegadoras entonces yo os recomiendo que si veis que están ruseando muy fuerte, os agachéis, estáis defendidos y encima una posición muy favorable contra el equipo atacante, entonces simplemente tenéis que disparar en cuanto crucen. Es una puta bastada de muro y, y ya está, y quien diga lo contrario me lo cargo. Bueno, también quiero que sepáis que en cualquier caja, en cualquier punto de la zona de B, o sea, de la zona de A, os podéis bustear, ¿vale? Encima de la caja de en medio, ya como, como siempre os digo, estos son busteos para hacer el primer counter pick y ya está, no hacer más, porque es que si os rusean fuerte os van a matar. Y luego en estas cajas de madera O en estos pilares de madera También tenéis head glitching Que para que no sepa lo que es Es que se os ve solo la cabeza Entonces también es un pick muy favorable Para vosotros Porque podéis dar muchas mochas En el cuerpo En cualquier lado Vosotros veis el cuerpo entero Y os solo os la cabeza Bueno y por último Pero no menos importante El ataque El ataque en A. Tenéis los muros retrasados Como lo llamo yo no, Es un mal nombre yo creo Pero es eh, lanzar el muro Y saltar Y ponerlo en tu espalda Vale Simplemente por el hecho si os están siguiendo o si queréis cortar una rotación rápida, hacéis eso y lo cortáis Yo lo suelo lanzar aquí en corta, ¿por qué? Porque salto, me busteo rápido hacia el frente y cierro la puerta Incluso puedes dejar a alguien encerrado entre las dos zonas Y eso, creas o no, no va a pasar nada, pero el tío se va a poner nervioso de cojones Siguiente es en eléctrico Si planteas la spike donde he marcado yo, el tío tiene que romper cuatro, o sea dos bloques de cada lado Depende por donde entre, pero bueno, tiene que romper dos bloques para poder entrar, a desactivar, ganáis un tiempo de locos, o sea, podéis hasta fumarnos un cigarro, echar una mierda, un pis lo, lo que os apetezca, vamos Porque vais a ganar mucho tiempo con ese muro Y el siguiente, el último, es en heaven, que como veis tenéis un pick favorable para main y tenéis un pick favorable para corto O sea, es de locos también, chavales, me merezco un like, yo creo, un like y un zoom me merezco Y aparte, bueno, podéis ver todo, la, la entrada de heaven, etcétera, etcétera Así que nada, yo creo que no tengo más que deciros, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, estoy todos los días en directo en Twitch, hago bots, hago análisis, hago, vamos, es que no hago directo cocinando porque no tengo cámaras en la cocina, sino también. Así que nada, un besazo, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya, os haya interesado, os haya servido y nos vemos en un próximo vídeo. Un besazo y hasta pronto.